El gran día ha llegado con una de las premiaciones más importantes, donde los fans son los que eligen a sus favoritos. People's Choice Awards 2021 que se emitirá este 7 de diciembre en vivo y en exclusiva por el canal internacional y Entertainment, directamente desde el Backyard Hangar de Santa Mónica, California para conmemorar un año sin precedentes en la cultura pop y en la industria del entretenimiento. Quienes somos los fanáticos nos reuniremos para honrar los campeones artistas y que nos han inspirado durante todo el año para galardonear a los mejores dentro de las 40 categorías entre películas, televisión, música y cultura pop. De una forma especial, la nueva categoría de este año, el especial Pop 2021. El evento será conducido por la host Lauren Cox, quien será la gran anfitriona de la fórmula roja de los People's Choice Awards 2021 y además se ha alzado como la nueva host oficial de E! Entertainment. Por su parte, la reina de las celebridades Kinker Rushion será honrada con el premio Fashion Icon y Halle Berry recibirá el premio Icon. Por eso no es todo, porque la lista de élite de invitados es espectacular, ya que los nominados son ni más ni menos que si malet Daniel Gray Eddie Murphy Ryan Reynolds Vi Disson, Charlie Cerrone Jennifer Huston Margot Robbie Salma Hyatt Scarlett Johansson Emily Blum Emma Stone Jason Momoa Mandy Moore Selena Gomez Chloe Kardashian Kim Kardashian Ted Lasso Bad Buddy Justin Bieber Shawn Mendes The Weeknd Adele, Billie Eilish, Becky G G Baldwin y Maluma Acompañadito de Carlos G Y Ru Alejandro y BTS Son los que nos acompañan Todas esta noche dentro de todas las Celebridades nominadas Pero si eso no fuera poco también viene todo el movimiento latino Y viene de la mano de los influencers latinos Como Cuno de México Alex Tienda de México Calle y Ponche de Colombia Sebastián Villalobos de Sebas de Colombia Daniela Nicolás Nuestra gran Miss Chile Santi Mareto de Argentina, Carolina demetri de Panamá y Karina Ramos de Costa Rica. Por su parte resaltan representando a todo Latinoamérica en la reciente nueva categoría Infoversa en Latino. Así que ya sabes, puedes disfrutar ese tremendo espectáculo por toda la cadena televisiva y entertainment. Y el especial del iPhone y de People Choice Award, donde veremos la mejor slogan en esta super pasarela. También te iré subiendo toda la información a través de nuestras redes sociales, así que nos puedes seguir en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, en todo. Y también si no estás en un televisor no te preocupes porque tú puedes ver todo este espectáculo a través de las redes sociales y también del canal de YouTube de E-Entertainment o E-Online Latino si te ha gustado mi comentario ya sabes suscríbete a mi canal, dile a todos tus amigos que ven este show, no te lo pierdas y lo pasarás tan bien como yo, así que prepárate ahí con una buena champañita cervecita o lo que más te apetezca porque va a ser una noche alucinante hasta la próxima ¿no?